Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos comenzando este tiempo de hechos y, bueno, estamos haciendo la prueba de, de sonido, la prueba de, de audio, la prueba de, eh, de cámara y queremos eh, estar comenzando. comenzando. Espérenme un segundito que si puedo ya voy a estar mandando el link, nada más que ah, todavía no puedo digitar aquí... El, el video, ¿sí? así que ahí ya lo estoy eh, abriendo por la por la aplicación, por Facebook Y ya les voy a estar mandando el videito para que nosotros podamos estar compartiendo esta clase Así que eh, que Dios los bendiga, que Dios los pueda estar eh, usando Y aquí ya estoy mandando esta, eh, este link al grupo de, de WhatsApp, ¿sí? ahí estamos Creo que ya ahí estoy enviando, esto es un poquito lo más complejo de hacerlo en vivo y de hacerlo en el momento, eh, pero allí ya se van a estar eh, conectando aquellos que, que quieran ir viéndonos en vivo a través de Facebook Live. Eh, estamos aquí con eh, Claudia, eh, que está en forma presencial, eh, así sí. que, y, y, y también, este, Ay, se me pasó tu nombre, ¿eh? Gabriel. con Gabriela, ¿eh? ahí, ahí estamos, estamos en, en forma, forma presencial, presencial con Gabriela, con Gabriela y, y estamos, estamos esperando, esperando un, un segundito. segundito, buenas, buenas noches, noches Eugenia, él nos está viendo también ahí por, por Facebook, Facebook Live, esperamos un segundito que se vayan conectando aquellos que están eh, desde sus casas, que son unos cuantos, el, el otro día estaba viendo las, las visualizaciones de, del videito de la primera clase, y la verdad que tiene una muy buena repercusión para aquellos que lo están queriendo ver desde sus casas eh, así que los animamos a que puedan estar eh, estudiando que puedan estar sumándose a este, eh, a este libro maravilloso el libro de los hechos el sábado estuvimos en, en, en comunicación con aquellos que tenían algunas dudas y las preguntas fueron muy buenas preguntas que eh, nos hicieron reflexionar sobre todo sobre lo que estuvimos conversando un poco la semana pasada Y también sobre lo que nos dice el libro de Hechos ¿Qué les parece si oramos? Ya hay unos cuantos conectados Ya tenemos unos siete conectados Para nosotros es un número importante Para otros para, probablemente sea muy poquito Para nosotros es una victoria Que tengamos eh, esa cantidad sí. de personas sí. que tienen ganas de, de poder estar escuchando la palabra del Señor Así que ¿Qué te parece si oramos y comenzamos? ¿eh? ¿Te parece? Donde estamos, estamos ahí, ahí, en el, en lugar, el lugar donde, donde estás, este, este, eh, eh, en tu en lugar, lugar, lugar donde te conectando. conectando. Le decimos, decimos señor, señor, gracias, en esta noche, una vez más, te agradecemos porque vos estás con cada uno de nosotros, te queremos poner este estudio en tus manos, te pedimos que nos estés dando la sabiduría, nos estés dando esa esa presencia iligual de tu Espíritu Santo y que puedas estar llenándonos de tu poder, al igual que lo hiciste con aquellos que estuvieron esperando esa promesa tuya, Señor, de poder ser llenos de tu Espíritu para ser testigos. Gracias Jesús por lo que hiciste, gracias por lo que estás haciendo. Bendecimos cada situación, Bendecimos a aquellos que están pasando por algún tipo de enfermedad, algún tipo de necesidad. Los bendecimos, Señor. Oramos por aquellos que están despidiendo a sus familiares y que están eh, con el dolor de, de estar en este tiempo de duelo. Oramos por ellos, Señor. Bendecimos a estas familias que están despidiendo a sus seres queridos, Señor. Y también oramos por aquellos que están en diferentes dificultades. Señor, gracias porque sos nuestro Señor, sos el que nos fortaleces y oramos por cada necesidad y oramos por cada uno de nosotros, por los que estamos en este estudio, en este espacio de reflexión, en este espacio de, de, de búsqueda de ti a través de tu palabra. Oramos para que tu presencia nos esté inundando, para que tu presencia nos esté llenando, para que tu palabra nos esté ministrando, para que tu Espíritu Santo nos esté hablando. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Amén. Muy bien, aquellos que se están conectando, Ana Junqueras, David Fuentes, dice que me hace eco la voz. Sí, probablemente acá voy a poner, este, a ver si, ¿No se está escuchando? A ver, ¿ahí se escucha? Por hola, ahora, hola. ¿ahí se está escuchando? Avísenme, ¿eh? Porque yo creo que se tendría que estar escuchando ahora. Imagino que sí. Ahora, ¿se está escuchando? Dice que se dejó de escuchar. Sí. A ver, yo voy a intentar... Ahora sí se escucha. Bien, bien. Bueno, espero que se esté escuchando mejor y que podamos tener esta... <risas> Ahí están aquellos que están más vale como dice. Sí, sí, lo que pasa es que estamos justo en el en el, eh, en el hall de la, de la iglesia, estamos en el salón y no tengo un microfonito corbatero. Ya la próxima me voy a traer un micrófono aquí este, eh, para que pueda tenerlo mejor, ¿sí? Y así no tiene tanto eco. Pero bueno, vamos a la palabra del Señor... Vamos al, eh, al libro, al libro de Hechos, estamos justamente eh, en el versículo 8, un versículo eh, tan, tan marcado por, por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Eh, este, este versículo, la verdad, que nos ministró y nos sigue ministrando, ¿sí? Entonces, Entonces ¿qué, les ¿qué les parece si, si lo leemos, leemos nos repasamos? lo repasamos? A, a, a, ese a ese pasaje, pasaje. Vamos, vamos a leer, a leer todo, todo el pasaje entero desde, desde el versículo 6, Hechos 1, 6, y vamos a ir hasta el versículo 11, porque eh, este, este pasaje eh, es este, pertinente para lo que estamos hablando ahora. Dice: Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso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 Porque la verdad es que nos está dando esta idea de, de lo que el Señor les estaba impartiendo en ese último instante. Y ahí nuestro comentario dice que el poder del Espíritu Santo no lo limita, no limita nuestra energía ordinaria. No sé si te pasa, pero a mí me suele pasar que depende del día, depende del momento, depende del lugar. Eh, uno tiene como más energía. Si te levantás un día de primavera eh, o estos días de otoño que suelen ser un poco más estables en la temperatura, que no tienen tanta amplitud térmica, esos días eh, donde uno eh, parece que tiene otra energía, donde eh, el sol está eh, a pleno, esos días uno parece que se levanta con más ánimo. Pero hay otros días... Que donde ni el tiempo, ni el sol, ni este, el frío, ni el calor, eh, nos levantan el ánimo. Y hay momentos donde nosotros no estamos bien, no estamos este, eh, completos, no estamos con energía. No sé si pasó, pero a mí me ha pasado y la verdad que eh, nosotros necesitamos ese poder extraordinario. Y de esto tiene que ver lo que nos está hablando el Señor. Él dice en el versículo 8, pero recibiréis poder. Buenas noches, adelante, ¿cómo les va? Eh, recibiréis poder. Y este tiempo que nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, eh, yo no quisiera detenerme en... ¿Cómo andas? ¿Cómo te va, Justi? Eh, no me quisiera detener en discusiones que probablemente sean discusiones de años que ha tenido la Iglesia. ¿Sí? Hay, hay discusiones que la iglesia eh, se ha detenido y ha, y ha debatido y han tenido posiciones a favor, posiciones en contra. Yo no quiero detenerme en eso. Yo me quiero detener exclusivamente en lo que dice la Biblia. En el versículo 8 dice que nosotros recibiremos poder, ¿sí? y, y digo nosotros porque creo que la palabra aplica para el que la cree. ¿eh? Al que cree todo le es posible Y yo creo que esta palabra, si bien es cierto que el Señor se las dio a los discípulos, también está viniendo para mí. Hoy en el 2021, en este, eh, hoy es 30, ¿no? ¿Estamos bien? 30 de marzo del 2021. Yo tomo esta palabra y digo, esto es para mí. Y el Señor le dice, pero recibiréis poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Espíritu Santo. Y algo que habíamos este, eh, ahí hablado el sábado tiene que ver con que la obra del Espíritu Santo es una obra tan maravillosa, porque la obra del Espíritu Santo actúa en nuestra conversión. Dice que el Espíritu Santo viene para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. O sea que cuando yo Entiendo de que soy un pecador, el Espíritu Santo viene hacia mi vida y me está convenciendo. Y eso es tremendo porque a veces nosotros no entendemos esa obra del Espíritu Santo y creemos que somos nosotros los que convencemos. Creemos que son nuestras palabras, creemos que son nuestras acciones, creemos que son los programas este, evangelísticos que llevamos hacia adelante y que eso es lo que está provocando que las personas digan que creen en Jesús, que acepten este, el milagro de la nueva vida en Jesús. Pero en realidad lo que sucede es que es el Espíritu Santo el que está actuando. No sos vos, no soy yo, no son los discípulos, no son los apóstoles, no son los profetas, no son los pastores, no son los evangelistas, no son los misioneros, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a tu vida y viene a mi vida y me convence a mí, te convence a vos, de que soy un pecador, de que tengo pecado, de que mi vida no está completa este, sin Dios, de que yo necesito a Dios, de que no puedo llegar a Dios y que haga lo que haga, no voy a poder pagar mi salvación, no la voy a poder hacer. Y Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó, para darme victoria sobre esa atadura espiritual que yo tenía como condenación porque el pecado me alejó de Dios. Entonces, Él rompió esas cadenas, Jesús las rompió y me acercó y, y tendió un puente para que yo pueda llegar a conocer a Dios, para que yo pueda llegar a aceptar el perdón de los pecados de Jesús. Esa obra... La hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, porque Dios es justo. Algunos creen que Dios es solo misericordia y solo gracia. Y en parte Dios es gracia y en parte Dios es misericordia, pero en parte Dios también es justicia. Y va a llegar el momento donde Dios va a a preguntarme a mí, y te va a preguntar a vos, nos va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿Creíste en mi Hijo? ¿Creíste en esa obra redentora? ¿Creíste que yo lo levanté de los muertos? ¿Creíste que su muerte perdonó tus pecados? ¿Confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor? ¿Creíste en tu corazón que Él es tu Salvador? Si mi respuesta es sí, el Señor va a decir, perfecto, tenés vida eterna conmigo. Si mi respuesta es no, entonces Él me va a decir, estás condenado a sufrir eternamente, que es la segunda muerte. Estás condenado a eso. Y entonces el Espíritu Santo hace eso en mí. Me convence, me convence de pecado, de justicia y de juicio, porque el juicio va a venir. Quédate tranquilo que el juicio va a venir. Estate seguro que vos y yo vamos a tener un juicio. Ese juicio lo vamos a tener delante del Señor y el Señor va a juzgar no mis obras, sino que va a juzgar mi fe. ¿En quién creí? Porque algunas personas creen que a través de las obras podemos ganarnos el cielo. Y eso está bueno porque es muy romántica la idea y yo creo que está muy bien hacer buenas obras. No estoy diciendo que no hagas buenas obras. Lo que te estoy diciendo es que eso no te garantiza que vos tengas la eternidad en Jesús. No te garantiza. Porque ese no es el requisito. El requisito es que vos puedas tener un encuentro personal con Jesús. Y ahí actúa el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el problema semántico que tenemos aquellos que discutimos eh, teológicamente este tema? ¿sí? Porque algunos les hace mucho ruido y dicen, pero entonces yo tengo que volver, creo que algo de eso habías dicho vos, ¿no? Entonces yo tengo que volver todos los días a convertirme y a pedirle que el Espíritu Santo me llene. No, No, no, no, no, no. no esto es un poder sobrenatural que viene sobre nosotros. Esto es más allá de mi conversión, que es lo que el Señor les había dicho a los discípulos. Por eso está interesante de que nosotros leamos bien estas palabras. ¿sí? Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, no significa que el Espíritu Santo no está en mí, sino que es una investidura de poder. El Señor me llena de más poder del Espíritu Santo. Me llena de más. Entonces, me da mucho más. Y entonces, ¿para qué me da ese poder? Para que yo me ponga contento, para que yo me ponga alegre, para que yo me ponga gozoso. No solo para eso. Sí, de hecho, eso va a producir en mí un gozo extraordinario. Va a producir una alegría, va a producir un, un, una sensación única. Pero ese no es el único fin, el fin de este bautismo o de este, esta investidura del poder, porque aquí viene el problema con el bautismo, ¿no? Esa palabra para nosotros es una palabra casi contradictoria y por siglos la Iglesia se peleó por esto. Porque dijo, no, yo no necesito este, ser bautizado porque ya el Señor me bautizó en el Espíritu cuando yo ya lo acepté como mi Salvador, y eso es verdad. Y, y tenés razón, yo no voy a estar diciendo eso. Yo no quiero entrar en esa discusión, porque esa discusión para mí este, quedó de lado cuando entiendo esto otro. Entiendo de que el Señor me quiere llenar de un poder diferente, de un poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y que yo puedo decidir no ser lleno. Y, y eso no me va a quitar mi salvación, y eso no me va a hacer menos cristiano, y eso no va a, a, a estar en juego con mi relación con Dios. Pero sí que me estoy perdiendo algo extraordinario. Porque me estoy perdiendo algo extraordinario. Yo me estoy perdiendo ese toque de Dios, ese toque del Espíritu Santo. Y entonces algunos se ponen mal y, y, y yo sé que esto genera muchas discusiones, yo lo sé. Porque en estas discusiones hemos estado en seminarios, en, en, en diferentes lugares, hemos discutido. Pero yo te invito a que demos de discutir y que probemos y que le digamos, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Porque te digo algo maravilloso. Cada persona, cada varón, cada mujer, cada sierva de Dios, cada siervo de Dios, que le pide al Señor, el Espíritu Santo, como ha venido en Pentecostés, el Señor no lo defrauda y lo llena de su presencia. ¿Y sabes lo que sucede? Vos comenzás a tener palabras que antes no tenías, comenzás a tener una, un, un, un fuego adentro que antes no lo tenías y decís, esto es sobrenatural porque esto no viene de mí. Lo que te decía al principio, la energía, el poder no viene de mí. Esas ganas de predicar no vienen de mí, esas ganas de te testificar de Cristo no vienen de mí. Esto es del Espíritu Santo. Entonces me levanto a la mañana, y te doy un ejemplo, me levanto a la mañana y tomo mi Biblia y me pongo con mi mate, no sé si a vos te pasa, pero a mí me gusta tomar mate a la mañana, temprano, cuando tengo tiempo me preparo, hago todo el ritual de, de la preparación del mate y, hago, ¿no? y, me, y me siento, me siento con mi Biblia, estoy con el mate. Y digo, Señor, hoy quiero que tu Espíritu Santo me llene. Y comienzo a leer la Biblia. Y me, me, me empiezan a pasar cosas. Hay versículos que comienzan a, a tener otro significado. Parece que las letras se me agrandan. Y no es que, que cambié los lentes, hoy cambié los lentes, ¿no? No es que los cambié, sino que es como que el Espíritu Santo me comienza a ministrar y cuando comienzo a orar, el Espíritu Santo me comienza a llenar de su poder y comienza a orar y digo, Señor... Eh, necesito eh, orar por otras personas y comienzo a orar por uno, por el otro, y cuando lo llamo me dice, sí, estaba necesitando esta ayuda y el Señor me contestó. La otra vez me pasó algo extraordinario con, con mi hijo que necesitaba un pasaje que, que no estaba y el Señor me dijo, llámalo, llámalo, él estaba en Brasil, ahora está acá, pero él estaba en Brasil y el Señor me dijo, llámalo, yo estaba en el auto, estaba en el auto, estaba manejando y el Señor me dice, llámalo, y digo, Señor, ¿Qué hago? Llámalo. Entonces estacioné el auto en, en, en la ruta, paré y hago la llamada. Me dice, papá, justo estamos orando porque hay un pasaje que no nos está saliendo para, para viajar. Y necesitamos que el Señor esté orando extraordinariamente. Vos no sabés lo que pasó. Automáticamente ahí nos pusimos a orar y dijimos, Señor, vos vas a abrir todas las puertas que están cerradas. Vamos a abrir las puertas, Señor. Y, y, y dijimos, Señor, esto va a pasar así. Y lo dijimos con fe. Y entonces yo seguí manejando. Seguí, terminamos de orar, corté y seguí manejando. Y al ratito me entra una llamada de él y de nuevo paré en la ruta. Y me dice, llorando, me dice, papá, no sé qué pasó, pero la empresa me acaba de habilitar ese pasaje que me lo cerraron. Y fue la oración. Y fue el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te lleva a vos a hacer cosas muy locas. Y que el Señor te, te marca y te dice, a ver, vamos a estar haciendo esto. Comenzás a tener una carga por otras personas. Y comenzás a hablar de Dios. Y comenzás a hablar de Dios en la, en, en, en la cola del banco. Viste que en la cola del banco ahora estamos todos separados por un metro y medio. Estamos todos con... La, con los barbijos este, y casi que nos vemos, pero comenzás a hablar. ¿eh? Y, o, o por ahí estás cantando y, y el, el que te está escuchando dice, ¿qué estás cantando vos? No, estoy cantando algo de, de, de la iglesia. Y él, él mismo te dice, y contame un poco. Vos decís, pero si, mira qué tremendo esto. Y comenzás a hablar del Señor. Y el Espíritu Santo te llena de su presencia. Entonces, este Espíritu Santo... Está a tu disposición, está a mi disposición, porque esto es un poder sobrenatural que va más allá de tu conversión. Yo no voy a discutir de tu conversión. Tu conversión está bárbaro. Vos tenés, si creíste en Jesús, tenés el nombre escrito en el libro de la vida. Pero el Señor no estaba hablando de eso. El Señor estaba hablando de que íbamos a recibir un poder y que le íbamos a hacer testigos, testigos. Y nos pone ahí círculos, ¿no? Nos dice, vamos a ser testigos y, y, y pone ahí la, la, la localidad donde estaban los discípulos. Dice, van a ser testigos en Jerusalén, van a ser testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como si fueran círculos, ¿no? Círculos. Y hoy el Señor me diría distinto, hoy me diría, vas a ser testigo en tu barrio, ¿no? Ahí en tu barrio, ahí donde vivís vos, en la localidad donde estás. Y me vas a ser testigo en la ciudad donde estás. ¿sí? Y me vas a ser testigo en la provincia donde estás, en el país y en todo el mundo. Si lo ponemos aquí en San Luis, puedo decir, yo voy a ser testigo en el barrio donde estoy. Ahí en ese barrio. Y voy a ser testigo en todo San Luis. Y voy a ser testigo en toda Argentina. Y voy a ser testigo en toda Sudamérica y hasta lo último de las tierras. Ahora, yo necesito ese poder. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa. Que yo digo, Señor, sin tu poder, yo no le hablo a nadie. Porque sin tu poder yo estoy preocupado que el este sal eh, aumentó las tarifas, eh, que la nafta va a volver a aumentar dentro de poquito. Y entonces, eh, las cosas cotidianas comienzan a... Que, que, que tengo problemas, que tengo problemas de salud con esto y que eh, tengo este otro problema que no llevo a fin de mes, que los chicos están necesitando para, para la escuela, que, y, y, y, y todo comienza a ser problemático. Y entonces me comienzo a encerrar en mí mismo y me encierro y, y, y claro, no tengo tiempo para otra cosa. Y es verdad, y estoy tan ocupado en lo mío y, y, y todo me da vueltas y, y entonces el día se me hace muy complicado... ¿De qué poder me estás hablando, Jesús? Le tengo que decir yo. Si estoy acá, mira dónde estoy, estoy metido, hoy es un día dificilísimo. ¿O no te pasen esos días difíciles? Y esos días difíciles, ¿a quién le predicas? En realidad vos no estás necesitando que alguien venga y llore por vos. En realidad estás necesitando de que alguien venga y te dé ánimo, alguien te dé una palabra. Bueno, el Espíritu Santo puede abusar a otra persona. Y puedo usar a, a otro para que, que te diga lo que vos estás necesitando, lo que yo estoy necesitando. Y Dios comienza a obrar. Por eso, cuando sigue, dice este, el versículo 9, Y habiendo dicho estas cosas, el Señor dice, este, Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fueron los últimos instantes de Jesús en la tierra. Fue alzado Y uno dice, ¿cómo? Sí, fue alzado. El Señor ya no tenía las reglas este, eh, de, eh, corporales de la tierra. Él ya no estaba este, con la ley de gravedad. El Señor ya estaba con la, eh, con la ley de, del cielo. Entonces, él no tenía problemas de, de, de estar y se levantó y fue alzado. Y estando ellos, dice el 10, con los ojos puestos en el cielo...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 eh, la tenían de una manera extraordinaria y yo creo que se quedaron atónitos como nos hubiéramos quedado nosotros. Si nos pasa algo parecido, nosotros también nos vamos a quedar atónitos. Vamos a decir, che, mirá, ¿qué está pasando con Jesús? Se nos está yendo el Maestro. Y miraban en las nubes a ver si no volvía ya, porque ellos estaban esperando la, la respuesta, ¿no? Si el Señor vuelve, entonces decían, che, ya vuelve. Tuvieron que venir estos dos eh, varones que serían... Eh, ángeles para nosotros y decirles, miren, ahora tienen que comenzar a poner en práctica lo que les dijo lo que les dijo Jesús, es ahora. Y yo creo que eso también nos pasa a nosotros. A veces tenemos que decodificar nuestras experiencias con Jesús, nuestras experiencias espirituales. Las tenemos que decodificar, porque nos pasa lo mismo que les pasó a los discípulos. Nos quedamos atónitos con la presencia del Señor, con la manifestación del Señor, nos quedamos atónitos, pero el Señor dice, dale, despertate, dale que tenés que seguir. Dale que, que, que la, la, la cosa continúa. Eh, no, no quedó acá, no terminó acá. Y a veces pensamos nosotros con nuestra mentalidad terrena, con nuestra mentalidad, este, eh, terrena, ¿no? con nuestra mentalidad de, de, de finita pensamos que ya todo terminó. Y esto no es el final. El final no es que nosotros tengamos un encuentro con Jesús. El final va a ser cuando lleguemos ante Él y ya Él nos diga, bueno, mira, ahora sí vamos a, a, a recibirte acá en mis brazos. Ese va a ser el final. Pero hasta tanto tenga, eh, tenga poder de, de, de hablar, de, de, de escribir, de mirar, hasta tanto pueda seguir en esta tierra, Voy a tener que seguir haciendo la obra del Señor. Y por eso, si ustedes se fijan, entre el versículo 12 y el versículo 26, ellos hacen lo que les dijo el Señor. El Señor les dice, tienen que estar reunidos, tienen que estar esperando este, este poder y lo tienen que estar haciendo juntos. Y ellos lo hacen. Miren, desde el 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar,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 que los celotes eran eh, una facción revolucionaria de los judíos, eran aquellos que estaban en contra del gobierno de Roma, y eran este, fundamentalistas judíos que querían derrocar a todo lo que tenía que ver con Roma, inclusive querían derrocar al mismo Herodes, que, que era judío pero puesto por Roma, o sea, todo lo que tenía que ver con Roma ellos estaban en contra, eran como si fueran este, los talibanes del momento, ¿no? eran los revolucionarios. Y los celotes este, tenían una, una, una agresividad frente a todo lo que sea este, eh, oficial. Y uno de ellos, este tal Judas, dice, oh, perdón, el Simón, el celote, era un discípulo de Jesús. Y yo me imagino al Señor en este momento acá en Argentina, el Señor tendría discípulos de todas las facciones. Tendría discípulos de la izquierda, Vieron de la izquierda revolucionaria, tendría discípulos de la derecha, ultraderecha, sumamente este, para unos eh, oligarcas, para los otros este, eh, revolucionarios o, o montoneros. El Señor tendría a todos. Porque el Señor no hace distinción política. Yo, yo lo veo al Señor este, manejándose con una libertad y sorprendiendo porque el Señor nos saca del eje. ¿Viste que el Señor nos saca del eje? Nosotros venimos al Señor, a veces, por eso digo que, que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te saca de, de, de, de, tu, de tu tema personal. Porque vos venís al Señor y decís, Señor, mira lo que me pasa con esto, con otro, y el Señor te dice, pará, pará, yo tengo otra cosa para vos. Y te saca. Entonces te saca, te saca de tu problemática, te saca de tu preocupación, te saca de, de tu ficación, te saca de tu filiación política. Porque el Señor te dice, yo quiero hacer de vos un pescador de hombres. ¿Cómo se entiende esto, Señor? Bueno, esto pasó. Y por eso, este, aún este, este celote, que sería una de las facciones más peligrosas de los judíos, era un discípulo de Jesús. Y entonces yo lo veo y digo, Señor, vos serías tremendo en este tiempo. Porque no me digan que este, los argentinos pensamos que somos los únicos que tenemos grietas políticas. Porque pensamos que somos los únicos que tenemos tantas discusiones políticas. No, en todo el mundo hay discusiones políticas. En todo el mundo, y en la época de Jesús había, y las había. Y, y, y, y imagino que los discípulos también tendrían sus discusiones, y se peleaban unos con otros, pero el Señor trasciende a nuestra, a nuestra ideología. Porque el Señor va a trabajar en nuestro espíritu. Y cuando trabaja en nuestro espíritu, nosotros acá nos conformamos de muchas personas que pensamos diferente, pero ¿en qué nos igualamos? En que creemos en el mismo Jesús, tenemos la misma palabra, es el mismo Espíritu, el mismo bautismo, el mismo Señor. Y entonces cuando nos ponemos a hablar de Dios, se nos terminan todas las diferencias. Y ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay género, somos hermanos, hermanas, somos el cuerpo, la iglesia, el templo de Dios aquí en la tierra. Estamos unidos por eso. Por eso yo cuando lo miro así digo, Señor, esto es tremendo. Y los, los discípulos también lo entendieron y sigue el versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Recuerdan que los hermanos de Jesús en un momento los habían rechazado? ¿No creían en él? ¿Qué pasó con ellos ahora? Una vez que el Señor murió y una vez que el Señor resucitó, sus hermanos comenzaron a creer. De hecho, Jacobo, que va a tener notoriedad aquí, este, se cree que es el hermano de Jesús el que va a escribir luego la carta de Santiago. Ese, ese personaje, ese, ese varón, se convenció, creyó en Jesús, luego de su resurrección, luego de su muerte en la cruz, y él no quería llamarse apóstol. Él se llamó, si ustedes ven, este, en, en, en la introducción a Santiago, que hemos visto esta carta, él se llama siervo de Jesucristo. porque era el medio hermano, era el hermanastro de Jesús, pero ni siquiera quiso sacar chapa de eso, porque entendió que Jesús estaba siendo su Señor. Y esto es maravilloso. Acá los vemos a los hermanos, vemos a María, la madre de Jesús, y en el 15 dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. O sea, de los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 Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. ¿sí? Acá vemos la historia de este, Judas. Mateo, en Mateo 27.5, el Evangelio según San Mateo nos cuenta que Judas se ahorcó. Y acá vemos que en Hechos el relato de Pedro dice que este, eh, él cayó de, cayendo de cabeza se reventó. ¿sí? ¿Qué pudo haber pasado? Las dos cosas pueden tranquilamente ser ciertas. Algunos cuentan, este, cuenta Flavio Josefo, que es un historiador judío, que cuenta que este, la muerte de Judas pudo haber sucedido de que él, cuando se ahorcó, cuando estuvo ahorcado, cayó, se, se rompió la horca, cayó y cayó como en un barranco. Y ahí, lamentablemente, este, eh, ya aparentemente estaba muerto su cuerpo sufrió flagelaciones, como dice aquí, ¿sí? su cuerpo no, no dio más. Entonces, ese campo que había sido comprado con esas monedas eh, que, que, que Judas había este, vendido al Señor, ese campo se llamó el campo de la sangre, ¿sí? Aseldama, un campo que para muchos estaba maldecido por lo que había sucedido ahí. Entonces, eh, cuando nosotros vemos aquí esta, esta obra de los apóstoles, estamos viendo de que estaban en oración, estaban unánimes, pero no estaban inactivos. No estaban inactivos. Comenzaron a hacer lo que creían que tenían que hacer. ¿Y qué era lo que creían que tenían que hacer? Tenían que buscar el reemplazo de Judas. Porque los hombres podemos fracasar. Los hombres podemos ser... Este, permeables a, a todo lo que no sea de Dios. E inclusive estar como estuvo Judas con el mejor maestro con Jesús. Podemos estar con Jesús mismo y ser permeables. Y Judas fue permeable. Judas este, en un momento pensó que estaba haciendo bien y lamentablemente lo que terminó haciendo fue una traición al mismo Jesús. Y ellos ellos tuvieron que entender esto, y lo entendieron de tal manera que dijeron, vamos a, a buscar a uno que reemplace a Judas. Vamos a buscar a uno, vamos a traer un poco de sanidad. Y uno dice, ¿cómo sanidad? Sí, porque los duelos hay que sanar. Hay que sanar los duelos. Y no sé si, si conoces, si te ha pasado, pero... Hay veces que nos quedamos en los duelos, nos quedamos en los duelos, y nos quedamos tanto en el duelo que no podemos salir de allí, y no seguimos adelante, no damos el paso adelante. Y ellos estaban dolidos, estaban primero dolidos por el mismo hecho de que Jesús había este, ido, se había ido, estaban dolidos por eso, pero también estaban dolidos porque... Uno de ellos había traicionado a su propio maestro, pero tenían que seguir. ¿Y cómo, cómo hicieron para seguir? Dijeron, no pasó nada, no sucedió nada, seguimos para adelante y, y obviamos y nos olvidamos y, y borramos a Judas de la historia. No, dijeron, vamos a buscar a alguien que los reemplace. Esta fue la manera de sanar. Y a veces nosotros necesitamos sanar, sanar lo que ha quedado inconcluso. Y ellos encontraron la manera, sanando, nombrando a otro. ¿Y a quién nombraron? Buscaron a alguien que tenía que ser, que, que, que estaba en, entre medio de ellos, que había estado con Jesús desde el bautismo hasta su resurrección. Y entonces encontraron a dos personas. Encontraron a, a, a un tal José, que se lo llamaba Barzabás, y que tenía por sobrenombre este, Justo, y a Matías. Y los versículos 24 al 26, si vos los leéis detenidamente, esos versículos son muy, muy buenos, porque fíjate que dice, eh, «Y orando dijeron, tu Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar». Y el 26 dice, y les echaron suertes. ¿Viste que dice que les echaron suertes? ¿Tienes idea de lo que pasó ahí? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que sucedió? ¿De que les echaron suertes? ¿Votaron. ¿Cómo? ¿Votaron? Vos decís que votaron. Vos decís que decidieron arbitrariamente. ¿Alguien tiene alguna otra idea? No, no a... a bendición. A bendición. Ah, la botella. Bueno, ustedes saben que los, eh, en, el, en el efod, lo que sería como si fuera un gran bolsillo que tenían los sumos sacerdotes, ¿sí? eh, en, en las vestiduras sacerdotales ahí, tenían dos piedritas que se llamaban Urim y Tumim. Esas dos piedritas se llamaban Urim y Tumim. Esas piedritas eran las piedras para echar suertes. No sé cómo funcionaban esas dos piedras, no sé si eran como una suerte de dados o, o algo así con, con varias caras, y ellos interpretaban cómo caían esas dos piedras, pero esas piedras eran las piedras para echar suertes. ¿Y cuándo se echaba suerte? Se echaba suerte cuando un tema era muy delicado y tenía mucha, este, muchas aristas y no sabían qué decidir. Entonces, ¿qué hacían los sumos sacerdotes? Oraban, le decían, Dios, echamos suerte y decidimos a través de esto. ¿Sí? Entonces, tiraban y ellos interpretaban que si caía para un lado, era que Dios quería que, que sea lo que pasaba en ese lado o para el otro. Algo similar hicieron aquí los discípulos. Algunos creen que tenían unas piedritas de orin y tumín, ¿sí? esas piedritas que usaban los sumos sacerdotes las tenían, y que ellos hicieron algo parecido a lo que hicieron los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y por eso oraron y le dijeron, Señor, vos sos el que conoce nuestros corazones. Estaban en oración. Recuerden que comenzaron a orar primero los 11 y ahora ya estaban como 120, dice, ¿no? Comenzaron a orar, comenzaron a orar, comenzaron a orar y algo empezó a pasar. Y echaron las suertes y la suerte cayó en Matías. Y a partir de ese momento, Matías se transformó de ser un seguidor de Jesús, se transformó a ser un apóstol. De ¿sí? ser un discípulo se transformó a ser un apóstol. ¿Y cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol? Bueno, discípulo somos todos porque somos todos aprendices. Estamos todos aprendiendo. Discípulo es un aprendiz. ¿sí? Cuando se dice este, el, el discípulo de tal maestro es que es alguien que está aprendiendo de tal maestro. ¿no? Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado, es un mensajero. Y ellos lo, lo elevaron en su, en su posición y dijeron, bueno, vos vas a ser un apóstol, vas a estar a la par nuestra y vas a ser otro que va a estar con este, nosotros. Una designación especial. Y este apóstol este, toma importancia en este momento. ¿Por qué hacemos hincapié en que el Señor les dijo que tenían que estar orando? Todos los movimientos espirituales comenzaron en la oración. Todos los movimientos espirituales comenzaron en la oración. Todos. Todos los grandes movimientos que comenzaron a, a tener un impacto real en la sociedad comenzaron en la oración. En la oración. Todas las este, denominaciones, los metodistas comenzaron con oración. Los anglicanos comenzaron con oración, los anabaptistas comenzaron con oración, los bautistas, los pentecostales comenzaron con oración, todos comenzaron con oración. Y tu vida y mi vida comienza con oración. Si vos y yo queremos el mover de, de Dios en nuestras vidas, no hay otra receta que comenzar en oración. Y a mí me impacta porque esto es casi un calco de todos los movimientos espirituales. Casi todos los movimientos espirituales comenzaron con oración. O todos. ¿sí? Y, y casi todos comenzaron en lugares muy humildes. Hace unos años atrás se recordó este, los 100 años de ese movimiento eh, espiritual en la calle Azusa, allí en, en Estados Unidos. ¿Sí? Y, y ese movimiento fue tremendo porque, según lo que tengo entendido de la historia, fue una, una persona este, afroamericana que había recibido su, su libertad eh, hacía muy poquito tiempo y era un creyente de Dios tremendo. Y entonces, en un establo, él no tenía otro lugar donde parar estaba en un establo y en un establo vieron que es el lugar donde están los animales. Él se puso a orar porque no tenía otro lugar a donde ir. Y dijo, Dios, yo no tengo otra cosa más y lo único que voy a hacer es orarte a vos. Y empezó a orar, empezó a orar, y empezó a orar y estuvo un par de días orando, ¿sí? solo tomando un poco de agua y durmiendo y orando y orando y pasando por ahí, por el lugar, una, una mujer, una mujer blanca, y digo esto porque en ese momento el racismo estaba mucho más fuerte que ahora, ahora todavía sigue estando el racismo, pero en ese momento esta mujer escuchó la oración y sintió un, un, un convencimiento espiritual, y es como que dijo, yo tengo que ponerme a orar, y entró al establo y empezó a orar, y llamó a sus amigas y empezaron a orar, y esas amigas llamaron a sus esposos y comenzaron a orar, y todo el mundo que, que estaba pasando por ahí comenzó a orar, y comenzó a ver un movimiento espiritual, y nadie predicaba, nadie cantaba, nadie decía nada, lo único que hacían era orar, y comenzó un movimiento espiritual tremendo, que toda la gente quería ir a la calle Azusa a recibir de Dios, y ¿cómo comenzó? Con oración. Y entonces tuvieron que llamar a alguien que predique porque decía, yo no sé predicar, decía este, este hombre. Yo no tengo letras, yo no, ni siquiera sé leer, no sé escribir, la Biblia la conozco de, de, de escuchar. Pero así comenzó ese movimiento y casi todos los movimientos comenzaron con oración. El movimiento más grande que nosotros tenemos, que es el nacimiento de la Iglesia de Cristo, comenzó con oración. Y el movimiento espiritual que yo quiero y que vos querés, va a comenzar con oración. Va a comenzar con oración. Entonces, yo te invito a que en estos días que nosotros estamos estudiando este libro de Hechos, que el Señor nos lleve a la oración. Que si te levantás de madrugada, ponete a orar. Y si tenés un tiempito, orar. Y no te digo que dejes de hacer tus cosas. No, hacer tus cosas. Y buscate un tiempito y orá, y oremos. Porque yo creo que viene un tiempo donde va a haber un mover espiritual en Argentina que va a ser tremendo. Y yo creo que va a pasar esto. Yo creo que van a golpear las puertas de las iglesias. Van a golpear las puertas de las casas. Te van a, te van a buscar a vos y van a decir, vos que conoces a Dios, hablame de Dios. Orá por mí, orá por lo que está pasándome. Viene un mover espiritual tremendo. Y esto va a venir a través de las personas que le creen a Dios. Que creen que Dios hoy es el mismo de ayer y será siempre Dios. Va a ser siempre Dios. El capítulo 2 comienza, y solamente leo este, este versículo, y la semana que viene vamos a, a ahondar en este capítulo, pero solo para comenzar dice, Cuando llegó el día de Pentecostés,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 Este, Viene este, el, el, el, el gancho que habíamos leído sobre Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés? ¿Sí? Pentecostés era la fiesta de la cosecha, o es la fiesta de las cosechas. Ustedes saben que eh, para el pueblo de Israel eh, hay siete fechas eh, de, de, de fiestas o de festividades nacionales. ¿Sí? De esas siete fechas, hay tres que son las que más importancia le daban a el pueblo de Israel. Una, obviamente, es la que comenzó el sábado a la tarde, cuando se puso el sol, comenzó la fiesta del Pesaj, o la Pascua. ¿sí? Luego de la Pascua, siete semanas luego de la Pascua, en Israel se festeja el día de Pentecostés, que es el comienzo de las cosechas. ¿sí? Y hay otra fiesta que es la fiesta de las enramadas, que es la fiesta que se celebra justamente con aquellos que recuerdan cuando este, el pueblo de Israel salió de, este, eh, de Egipto y que estaban viviendo en tiendas. ¿sí? Esta, estas tres fechas son importantísimas. Obviamente que está eh, el Año Nuevo Judío, está el Día del Perdón, o sea, tenemos diferentes fiestas, pero estas fiestas son las más importantes y las que venían de todas las naciones vecinas, todos los que eran judíos o seguían el judaísmo venían a Jerusalén justamente para tener estas festividades. Estas festividades religiosas las eh, hacían este, eh, de esta manera. Por eso el Pentecostés, estos 49, 50 días luego de la Pascua, terminó siendo una fecha tan importante. Y por eso el Señor les dijo, quédense, justo cuando comenzó Pentecostés, ellos reciben esta impartición sobrenatural del Espíritu Santo. Y cuando dice allí, dice que le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daban que hablasen. Estas lenguas eran las lenguas de los países originarios de los que estaban allí eh, en Jerusalén. Por eso ellos se sorprendían que estas personas estaban hablando un perfecto, supónganse que venían de España, un perfecto español, o que venían de Italia, un perfecto italiano, o que venían de, de Grecia y era un perfecto griego, o que venían este, de, de África y era alguno de los dialectos africanos. Entonces ellos escuchaban alabar a Dios y escuchaban las maravillas de Dios por personas que no tenían ni idea de lo que estaban hablando, porque eran lenguas diferentes. Y esto fue maravilloso. Por eso yo creo que el Señor nos está invitando a nosotros a que volvamos a esa inocencia de creer como los niños creen en Dios. Vos le decís a un niño, Dios te va a sanar y el niño cree. El niño cree. Y vos le decís, este, yo te voy a regalar un chupetín y está esperando el chupetín. Y más vale que le lleve un chupetín porque si no quedas muy mal parado frente a ese chico o a esa chica, ¿no? Porque tenés que cumplir tu palabra, porque te cree. Y yo creo que Dios nos está invitando a que tengamos esa fe de niños, esa fe de niños, esa fe de creer que todo es posible en Dios. ¿Y por qué nos cuesta tanto a los grandes volver a creer? Porque muchas veces nos engañaron, nos dijeron, te voy a dar un chupetín y no nos trajeron nada. ¿No? Muchas veces nos han defraudado. Pero te quiero decir algo, Dios no nos defrauda. Y Dios nos quiere volver a tocar una vez más, a llenar una vez más. Y yo creo que el Señor nos tiene que llevar a vos y a mí y a todos los que estamos aquí a un encuentro maravilloso con Él y a ser llenos de este poder. Yo lo quiero. Si vos lo querés, ya somos dos. Y si no lo querés, como ya te dije, no, no está en juego tu salvación. No está en juego el amor de Dios. No está en juego la gracia. No, no, no. Solamente que en mi caso yo lo quiero vivir. Yo quiero vivir un nuevo encuentro con el Señor. Yo quiero vivir un, un, un nuevo renacer espiritual. Yo quiero que ese fuego del Espíritu que acá estaba manifestado en esas lenguas como de fuego, que uno dice, ¿cómo habrá sido? Yo no sé cómo habrá sido. Pero que fue extraordinario, fue extraordinario, porque eh, está registrado acá en la Biblia, ¿no? Y fue extraordinario por lo que comenzó a pasar. Pero yo quiero que ese poder del Espíritu Santo nos esté tocando. No sé si a vos te pasa, pero a mí me comienza a, a, a hacer un ruido adentro mío, digo, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero un despertar espiritual. Yo no quiero, porque sabes qué quiero? Que mis hijos, que mis nietos, que mis bisnietos, que los que vienen, que la generación que viene, no conozca a un Jesús solamente intelectual. No conozca un Jesús solamente este, organizativo, ni conozca un Jesús de una liturgia muy bien preparada. Yo quiero que conozca un Jesús real. Yo quiero que se enamore de Jesús. Yo quiero que se tire a los brazos del Señor. Y esto es obra del Espíritu Santo. Así que, ¿qué te parece si oramos y dejamos ese capítulo 2 que, bueno, nos va a, a, a llenar aún más del de, de Señor? Y lo dejamos para la semana que viene, ¿te parece? Y oramos y le pedimos al Señor que en estos días ese poder del Espíritu Santo nos esté llenando de esa potencia para que podamos ser testigos, ¿sí? Oramos. Gracias, Señor, gracias por cada uno de los que está viniendo aquí en forma presencial, gracias por los que nos están viendo a través de la, de la red, de la web, de, de Facebook, Señor, gracias. Gracias por este tiempo que es un tiempo tan especial. Gracias, Señor, porque allí en el origen de la Iglesia, en ese Pentecostés, vos te manifestaste de una manera increíble, Señor. Y Señor, hoy yo creo que también lo querés hacer. Y lo vas a estar haciendo en cada uno de nosotros si queremos, si tenemos ese hambre espiritual si te decimos, Señor, yo quiero ser lleno de tu poder. Y Señor, yo creo que muchos de nosotros al leer estos versículos decimos, yo creo que esto fue histórico, Señor, y esto realmente pasó, pero me quiero atrever a más, me quiero atrever a que esta palabra tuya, viva y eficaz, también se haga carne en mí, Señor, se haga carne en, mí, en mi vida, Señor. Y quiero tener esa inocencia de los niños de creerte a ti, como te creyeron tus discípulos, Señor, y que de hecho se fueron y dijeron, el Señor nos dijo que oremos y vamos a orar. Y esperaron esa manifestación sobrenatural y no los defraudaste, Señor. Y yo sé que no nos vas a defraudar, porque si te pedimos a ti, Señor, que sos el mejor Padre, te pedimos el Espíritu Santo, ¿cómo no nos vas a dar, Señor? ¿Cómo no nos vas a, a dar esa manifestación sobrenatural del Espíritu, Señor? ¿Cómo nos vas a llenar de tu poder para hacerte testigos? ¿Cómo no lo vas a hacer, Señor? Por eso, en este tiempo, yo me pongo en tus manos. Y pongo en tus manos a cada hermana, a cada hermano, a cada creyente en ti, Señor, que está diciendo, necesito tu poder, Señor. Yo necesito estar siendo sacudido en mi interior por ese poder sobrenatural tuyo, Señor. Yo lo necesito, Jesús. Yo lo necesito. Y Señor, juntos... Comenzamos a orar y Señor no nos vas a defraudar porque no defraudaste a ninguno de tus hijos. No nos vas a defraudar. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta casa bendecimos a cada uno de los que está tomando este estudio. Gracias Señor, gracias porque sos nuestro papá, gracias porque nos estás sanando y nos estás dando más de ti. Gracias Jesús, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos bendigas el resto de esta semana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Yo acá voy a estar cortando la transmisión. Gracias a los que vinieron en forma presencial. Gracias por animarse a estar aquí. Y bueno, aprovechemos mientras podamos la presencialidad. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener, pero creemos que vamos a tener mucho tiempo más. Y si no, seguimos por la virtualidad. ¿eh? Total, el, el poder del Espíritu Santo no se, no se limita a nuestro espacio físico, ¿no? el poder del Señor siempre está. Bueno, que el Señor les bendiga, gracias a todos los que estuvieron allí en la, en la red, hay un montón, qué bueno, qué lindo. Bueno, que el Señor les bendiga. Ahí corto la transmisión.